Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Iniciemos nuestra jornada en este día jueves agradecidos con Dios. Sea este el momento para ponernos en la presencia del Señor, para dar gracias. Todo lo hemos recibido del Señor, pero también para encomendar nuestra jornada. Nuestra actividad laboral, nuestras actividades familiares, la diligencia que usted va a hacer, vamos a ponerlo en la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa mi mandamiento es este amense los unos a los otros como yo los he amado, palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos, San Juan el Señor Jesús es tan concreto, tan claro, no nos da ocasión de confundirnos, no sé cómo nosotros llevamos muchas veces toda la vida, si decimos que amamos a Dios y no cumplimos los mandamientos pues somos mentirosos, lo dirán en otro lugar si me aman guardan mis mandamientos son unos versículos poquitos pero de una profundidad queridos hermanos propongámonos hoy agradar a Dios amar a Dios y lo hacemos en concreto guardando los mandamientos que el Señor Todopoderoso nos llene de su gracia de su fortaleza, guíe nuestro camino el día de hoy